Estilócrata, bienvenido a Estilocracia. Uno de los grandes personajes e influencias para esta nueva época de vida es Robin Sharma. En sus sesiones de dominio nos explica cómo manejar un mal día, haciendo que este se convierta en uno bueno y valioso. Hoy en Estilocracia te decimos cómo. Quédate a ver este video y compártelo. 1. Perspectiva. A pesar de que esta palabra suena lo bastante simple, es realmente poderosa. Tiene un poder de seducción y convencimiento que nos lleva a hacer de algo pequeño mucho más grande y viceversa. Por ello, hacer de esta tu mejor aliada es una excelente opción. En lugar de ir 50.000 pies abajo en el mal día, tu perspectiva contará mil bendiciones y se irá para arriba. Compararte con situaciones más adversas te vuelve consciente, agradecido y positivo. Recuerda su poder. 2. Pivote. Así como en la cancha de baloncesto, debes preguntarte, ¿cuál es la oportunidad aquí? Y en cuanto la visualices, encéstala o clávala. Muchas veces, un mal día literalmente abarca todo el día, desde que salimos de casa, en el auto, en el trabajo y al volver. Pero, cuando está sucediendo eso, pregúntate, ¿qué oportunidad hay aquí? Permite a tu cerebro buscar algo nuevo, entender una situación mejor. 3. Farmacia Una alternativa realmente efectiva cuando se trata de mejorar el día es hacer ese tipo de actividades que te inspiran y te hacen sentir mucho mejor. Desde montar tu bicicleta, salir a pasear, comer algo que te gusta, hacer ejercicio, etcétera, Ya que estas actividades liberan serotoninas y ayudan a mejorar el estado de ánimo. Además, disminuyen una sustancia llamada cortisol, que es la hormona del miedo. Así que, ve y anda en bici, haz yoga, ejercítate, escala una montaña o date una vuelta. Esta es una farmacia de dominio dentro de tu cerebro para sentirte mejor de inmediato. Páginas ¿Páginas? Sí, páginas. Escribir a diario o leer a diario, quizá algunas calamidades o bellas cosas de gente que ha escrito a lo largo del tiempo es una alternativa grandiosa. Literalmente, cambiar de hoja cuando escribes o lees ayuda a verter todo el dolor, la confusión, frustración o toda la alegría en la página. Si al leerlo experimentas cierta liberación, el escribirlo es aún más potente y efectivo. Libérate de esa carga y represión. Escribe lo malo de tu día y cambia de energía. 5. Planeta. La última de estas posibilidades para cambiar un mal en un buen día es la naturaleza. La naturaleza es dulce, un método de recuperación grandioso. Salir a caminar en un bosque, rodearte de él o de cualquier ecosistema te ayuda a sentirte bendecido y conectar con el planeta. Respira, realmente respira y sitúate en el presente, en esa vivencia. No te lleves nada más. Estar en un ecosistema así te ayuda a recordar que solo es naturaleza y transmuta ese mal en un bello día. Estilócrata. Estas son las 5 técnicas que nos recomienda Robin Sharma para convertir un mal día en uno extraordinario y grandioso. Dinos qué te parece y coméntanos ¿Cuáles técnicas te han servido para mejorar tu día? No olvides suscribirte. Hasta la próxima.